Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a hacer la crítica o el review de la película Star Wars Episodio 9 The Rise of Skywalker. Intro. Inicialmente no sabía si hacer una crítica sobre esta película porque generalmente los fans de esta saga son bastante peligrosos con respecto a sus respuestas de los spoilers y de las opiniones que cualquiera podamos tener con respecto a esta película. Sin embargo como fan de esta saga a través de todos estos años voy a dar simplemente mi opinión. La cual será sin spoilers en lo posible. El episodio 9, eh, El ascenso de Skywalker, es una película que cierra una saga que tiene aproximadamente 40 años. Sería la novena película de esta saga. Está dirigida por J.J. Abrams, el mismo director de The Force Awakens, la primera de esta trilogía. Y está escrita por J.J. Abrams y Chris Terrios. Ganador del Oscar por películas como Argo y también guionista de La Liga de la Justicia y Batman vs Superman. La música está a cargo de John Williams que ha hecho la música de todas las películas de Star Wars. Y el cual se despide en esta novena película Es el gran artífice de la música de Star Wars. El director de fotografía es Dan Mindell, que ha acompañado a J.J. Abrams en varias de sus películas y ha hecho trabajos excelentes. Con respecto a la música y la cinematografía, ambos son espectaculares. A pesar de que John Williams no exploró muchos temas nuevos, sino que hizo como un collage de los temas viejos y los revitalizó. El trabajo que hace es impecable. Por su parte, la cinematografía logra ese color y, esa, y ese tinte que tiene el universo de Star Wars. Es maravilloso. Bien, para dar mi opinión con respecto a esta película, eh, debo aclarar lo siguiente. A mí me gustó The Last Jedi, la película del episodio 8. Me gustó, o sea, sí tiene sus fallas, pero a mí me gustó esa película. De hecho, soy un fan ciego, casi fan religioso de, la, de esta saga. Incluso no me molestó Jar Jar Binks en las precuelas, el episodio 1, 2, 3 y 4, perdón, 1, 2 y 3, me parecieron maravillosas, me parecieron visualmente impresionantes para esa época. A partir de estas premisas, eh, puedo decirles que la película El Ascenso de Skywalker es una película que está llena de mucho fanservice. Si eres fanático, vas a estar complacido casi exageradamente con esta película. Trata de contentar a todos los fans que ya venían molestos de, desde el episodio 7. El problema de tratar de contentar a todo el mundo... Es que generalmente nunca vas a contentar a todos los fans. Esta es una película que tiene acción por montón. Acción sin parar. Es aventura, acción, aventura, acción, acción, acción. Casi no puedes respirar. Tiene montones de situaciones que parecieran no llevar a ningún lado sin embargo, logra emocionar en muchos momentos la película tiene un ritmo extraño como había dicho anteriormente, tiene mucha acción y esa acción es acción, acción, acción nunca para, prácticamente no te deja respirar la edición es bastante rara eh, es, podría decir que es casi mala puede deberse a que el primer corte que sacó J.J. Abrams era de 4 horas aproximadamente sin embargo, tuvieron que editarla y llevarla a 2 horas 21 minutos. Lo que nos hace parecer que algunas cosas las sacaron debajo de la manga. Muchas situaciones que se resolvieron tipo The Máquina. Sin embargo, si dejas de pensar en eso, en ese tipo de situaciones que se sacan debajo de la manga. Disfrutas la película porque tiene... Situaciones que te emocionan, incluso hasta las lágrimas. Tiene cierre de muchas interrogantes, a pesar de que también abre algunas que quedan como en el aire. Algo que no me parecía que iba a funcionar era Palpatine, sin embargo, eh, cuando aparece, si sí, no te explican algunas cosas, pero lo dejas pasar, si sí funciona. Tiene varias peleas de sable de luz que emocionan. Las peleas de sable de luz generalmente son buenas. Yo las amo particularmente. Hay persecuciones épicas, tipo la carrera del episodio 1. Hay bastante química entre los actores. De hecho, no logras odiar a ninguno de los actores porque todos eh, tienen mucha empatía con el público. Y entre ellos se nota que hay mucha química. Las actuaciones son bastante solventes. Eh, incluso me sorprendió que logré entender el Kylo Rende que nos planteó Adam Driver. Entonces digo lo siguiente. Si me preguntas que si me gustó la película, yo diría que como fan ciego casi a nivel religioso, sí. Sí me gustó, la disfruté mucho, me emocioné. Incluso se me pusieron aguados los ojos en algunos en momentos Ahora, si me preguntas Si me gustó a nivel de persona que entiende un poquito de cine Y ha visto varias películas a través del tiempo Te podría decir que no Si me preguntas si puedo volver a ver la película Yo diría que sí Yo la vería tranquilamente, recuerden soy fan ¿Es una película entretenida? Sí, bastante entretenida. Tiene bastantes escenas que te entretienen, que te emocionan, que te hacen levantar del asiento. ¿Los fans tóxicos odiarán a la película? Es posible que sí, hay muchos elementos que podrían hacer que los fans tóxicos la odien y bastante. Mi veredicto es que la película no es mala. No la odio. Pero tampoco es una película buena. Como producto de service y entretenimiento pasa tranquilamente cualquier prueba, cualquier test pero como producto coherente y de calidad de séptimo arte dudosamente pase algún test en fin la saga de Star Wars no es que se haya caracterizado en ser algo exageradamente bueno como un todo o sea no es un producto que es eh, la cumbre del séptimo arte. Sin embargo, creo que merecíamos algo mejor. Merecíamos un mejor acabado de la historia. Si ya vieron la película, por favor, comenten abajo. Eh, díganme sus impresiones, qué piensan de la película. Si no la han visto, por favor, al verla, regresen aquí y me escriben. Suscríbanse, denle a like. Suscríbanse. Los quiero. Bye.